Hola, vamos a hacer una cosa que creo que nadie ha hecho, que es no ver los comentarios, sino ver qué han buscado para encontrar nuestros vídeos analytics de YouTube. ¿Cómo han encontrado nuestros vídeos de YouTube? ¿Vale? Vamos a ver qué curioso es todo esto. Curiosidades de YouTube lo cuento. Trucos para sorprender en fiestas. Curiosidades de YouTube. Trucos para efecto dominó. Ya suma aquí ya llama arriba. Ya suma aquí llama arriba. Este lo hemos cambiado de título y no se encontrará más con este, con esto creo. Trucos para sorprender. ¿Cómo colgar un vídeo en YouTube? ¿Cómo colgar vídeos en YouTube? Ocupando memoria que se llamará Random Files los nuevos. Los antiguos también se llaman Ocupando Memoria. Ah. ¿Cómo se colga un vídeo en YouTube? Trucos de efecto domino. Tancata. O no plagia tan... Ah, es verdad. O no plagia casa Tarradellas. Anuncio casa Tarradellas. O pagan un style catalán. Dar vuelta a un vaso. Colgar vídeo YouTube! DJ Tancatao. Entrante para sorprender. Phineas y Ferb en español en intro. Anuncio donuts para catalán. Locundo, curiosidades de YouTube! S.I. Cama. Está rosa cuando yo eso. Like por el cojín que escucha música.